para repasar, pero también tenemos entrevista hasta ahora, ¿no? Porque hay una situación que se está dando eh, si no me equivoco, ya lo tenemos en línea Ariel eh, Osatinsky Secretario General de ADIUN, porque estaba va a ser una semana fuerte de, de lucha Ariel, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido LB 7 Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, y acá estamos prestando, prestando atención porque marcabas eh, siempre los reclamos que te venimos acompañando 24 horas de lucha, 48 horas de lucha y acá hablamos de una semana Sí, así es, en realidad es la tercera semana de sí. paro nacional que desarrolla Cono de Historia, que es la Federación Nacional a la que pertenece a Diunt. Lamentablemente llegamos a esta situación tan crítica y compleja que está afectando a la comunidad universitaria por una irresponsabilidad de parte del gobierno y los rectores universitarios como el rector Pagani, uh -huh. que no han convocado todavía a la paritaria o la reapertura de la discusión salarial y seguimos con un ofrecimiento de 30% en tres cuotas que a ojo de cualquier persona en Argentina se da cuenta que eso voló por los aires porque estamos teniendo una proyección de más de 100% de inflación para este año. Solo en el mes de marzo subió 7,7%. Entonces nosotros así no podemos seguir, nosotros necesitamos una, una urgente respuesta y que se deje de afectar a la comunidad universitaria porque con estos salarios que estamos, son realmente salarios de hambre, no estamos llegando a fin de mes. A mí lo que me llama la atención también, Ariel, es eh, la poca in intención de mejorar el tema salarial con la las universidades, porque lo que pasó el año pasado, lo de las cuotitas, ¿te acordás? Eh, sí. Y, y digo, ¿por qué cuesta tanto entender la situación? Porque estamos hablando de, de un nivel superior de educación, donde tenemos que formar profesionales, estamos arreglando... Casi, ¿no? Y siempre a los a los, los ponchazos, ¿no? De a poquito con ustedes. Siempre con ustedes parece que de a poco todo. Bueno, lo que pasa es que una cosa es los discursos, cuando uno los escucha a los miembros del gobierno que hablan de que les importa la educación superior y que van a hacer un esfuerzo para mejorarla y etcétera, etcétera. Y otra cosa la realidad. La realidad es que son partidarios de un proceso de privatización de la educación superior que no arrancó ahora, obviamente, esto viene ya si uno puede decir, de hace muchas décadas en particular la ley de educación superior menemista del año 95 fue como uno diría, un, un avance importante en lo que es la privatización del nivel superior de las universidades y en ese sentido ese proceso está siendo alimentado por estas políticas de brutal ajuste presupuestario y de salarios que sistemáticamente cualquiera es el gobierno mantiene como su norma nosotros realmente estamos muy cansados de eso pero no vamos a bajar los brazos en nuestra lucha por defender un salario digno y condiciones dignas de trabajo o sea que la, la intención es decir, en algún momento cobramos la cuota a los que quieran estudiar y de ahí sale el aumento. No, por supuesto, vos claro. te das cuenta que del 95 en adelante hay un montón de arancelamientos que se han impuesto en muchas carreras, por ejemplo, si no pagas no puedes ingresar, y por otro lado la cantidad de universidades privadas que han surgido. Mm. Es decir, que mientras se golpea la universidad estatal con no darle los recursos, no darle el presupuesto, no darle los salarios a los docentes, surgen por otro lado universidades privadas y se fomenta un negocio. Entonces, esa es claramente la política que llevan adelante cualquiera de los gobiernos que vos tomes de 95 en adelante. Así que esta va a ser una semana bueno, de, de, de, de lucha universitaria. Adiun, Conadu, ¿se suma por ahí de otros sectores? ¿Se, se, se van a sumar durante esta semana? Hay paros que van a realizar algunas asociaciones de base de lo que es CONADU, CONADU sin H, también se sumarían. Tenemos entendido que el secretario de Políticas Universitarias llamaría a una reunión esta semana para, para reabrir el punto. Lo que queremos es que no nos tomen el, el, el pelo y decir que vaya no haya una falta de respeto. Claro. Porque ya nos pasó veces anteriores que convocan una reunión para preguntar qué es lo que están reclamando. No, nosotros queremos que convoquen a por todo Es decir... ¿Cómo han esperado tres semanas para recién ocurrírseles convocar una reunión? Eso tendría que haber sido al día que había un día de paro, 24 horas ya, con la situación, obviamente, si te importa, convocas una reunión. Y en la reunión esperamos que realmente haya una propuesta satisfactoria, pero nosotros con los salarios de pobreza que tenemos no llegamos a fin de mes, queremos una recomposición, 100% de aumento salarial, 30% en tres cuotas no le cierra a nadie. Claro. Eh, Ariel, ¿y cuál sería el...? A ver, uno, uno, uno tiene lo que está pasando y lo, el básico que gana uno cuando empieza a enseñar a nivel superior. ¿Cuál sería el básico? Porque habría que modificar un montón de cuestiones también. No, nosotros actualmente tenemos eh, tres categorías, eh, tres sí. dedicaciones. Dedicación simple, 10 horas a la semana. Dedicación semi, que son 20 horas a la semana. Y la dedicación full time, 40 horas. Sí. La dedicación simple está ganando mil pesos. La dedicación semi, 20 horas a la semana, para, para, 120 para mil. mil el básico? O sea, estamos por debajo del de, de bolsillo, de... el bolsillo. ¿Cuánto estamos... cobras de salario de bolsillo? Estamos De bolsillo muy... estás cobrando 60 mil. Estamos bajos. Está claro sí debajo de la indigencia sí, sí, sí. el que es semidedicación que es veinte horas a la semana está en ciento veinte mil aproximadamente muy por debajo de la línea sí, de pobreza sí, sí, por y, y los únicos que están superando eso son los full time que están en, tampoco en doscientos mil pesos que tampoco es una locura porque ahí, te das cuenta eh, que la línea de pobreza es ciento mil pesos aproximadamente y subió, subió, ganar ganar doscientos mil es como eh, estamos muy cerca de eso y estamos formando a los profesionales a nivel superior de la educación pública es decir, que es una situación salarial angustiante. Por eso es que reclamamos por lo menos 100% de aumento, porque es lo que se estima, va, no es que se estima, ya esa estimación quedó por los aires, ya uh -huh. o sea, se estima que va a ir por encima de 100% este año, pero mínimamente una recomposición sería darnos por lo menos 100% de aumento de salarial. Uh -huh. Sí, sí, sí, tal cual, porque está todo, todo lo que me comentaste está todo por debajo. Hay una sola que es por encima de la pobreza, pero estamos hablando, no, no, por, okay, estamos hablando de 10.000 10 pesos en un, en, un, en, un, en un docente que está full time. Claro, la, el único que tal vez se escapa de esta realidad, los únicos son aquellos que tienen una antigüedad de 20 años, no, 25 años, no, pero bueno, es que hay que esperar 20 años para claro. poder tener realmente un salario, no se puede así. No, no, no. no. Eh, Ariel, ¿va a ser una semana entonces? ¿Dónde se van a estar ubicando ustedes? Nosotros haber... tenemos mañana martes una asamblea general por la mañana, va a empezar 10 y media de la mañana en la Facultad de Artes, tenemos una nueva recorrida y protesta en la Quinta Agronómica el día jueves, y el día viernes vamos a protestar en el Instituto Técnico de Aguilares, que venimos sosteniendo ahí una lucha para que le pague lo que corresponde. En el Técnico de Aguilares, el convenio colectivo dice que le tienen que pagar una determinada cantidad de dinero, mientras que el rectorado de la UNT le paga una cifra menor. Esto no puede seguir así. No, la verdad que no. Eh, bueno, estaremos atentos entonces, porque va a ser una semana. Aquellos que se quieran informar, ustedes tienen ahí redes sociales. Sí, sí, por supuesto. Nosotros vamos difundiendo día a día todas las cosas. Bien, ahí estaremos nosotros comunicándole a la población también para que sepa cómo se tiene que mover aquellos que estudian, que están cursando, que sepan que va a ser una semana de lucha. Y ojalá se destabe, ojalá el gobierno entre en razón y dé un mm. porcentaje realmente que no es matarnos de hambre. Dios quiera, Dios quiera, Ariel. Te mandamos un abrazo a vos y a todos los compañeros. No, muchas gracias a ustedes. Ariel Osatinsky, secretario general de Adyunt, va a ser una semana universitaria de lucha. Como ya saben, va a haber paro durante toda la semana. para.